sabemos que es difícil efectivamente aportar soluciones, sabemos que es difícil conciliar los intereses que hay en torno al parque y precisamente por eso lo que queremos es encontrar un consenso entre todos los grupos para que esto no sea materia de batalla electoral. De yo doy más a la comarca y consigo más votos de la comarca por la vía de dar la razón siempre a determinados intereses frente a otros. Porque esa, esa va a ser la muerte de Doñana. Ese, ese tipo de oportunismo, el electoral, el que quiera arrancar votos por la vía de darle la razón a todo el mundo. Por eso, no utilicemos esto en la batalla política, lleguemos a un consenso sobre la necesidad de preservar el patrimonio de nuestros hijos y de nuestras nietas y entonces ya pelearemos sobre otras cosas, pero sobre Doñana encontraremos un consenso.